Diálogos en Radio Euskadi con Xavier García Ramsden. A las nueve y cinco minutos de la mañana está ya nuestro invitado y en bulevar con nosotros, Pello Chandiano, responsable del programa de Euskal Herria Bildu. Señor Chandiano, de Egunón. Empezamos, obviamente, por la ley de educación. ¿Está preocupado por el clima político que se está generando? Pues en parte sí, porque yo creo, nosotros creemos y lo hemos dicho desde el principio, estamos ante un debate eh, capital, eh, en términos de país nos jugamos mucho, eh, el sistema educativo tiene problemas estructurales, eh, afrontamos cambios muy importantes, demográficos, cambios en, eh, de modelos, de metodológicos, pedagógicos, etcétera, y es evidente que tenemos que ser capaces de, de afrontar una transformación muy importante del sistema educativo, y eso hay que hacerlo en términos de país, hay que hacerlo de forma compartida, hay que hacerlo mediante un debate sereno, y, y esta, estos últimos días pues parece que, que el clima no está siendo lo más, el más adecuado para ello. Eh, la mayoría del 90% que vimos hace un año, eh, ¿es algo utópico? Bueno, yo creo que en el pacto educativo se establecieron las bases fundamentales ¿no? y el hecho de que ahí hubiera esa mayoría pues es algo muy positivo. ¿no? Yo creo que es una base sólida. Eh, ¿Sigue viva esa mayoría, esa base sólida? Yo creo que sí. O sea, eh, los partidos que hoy parece que se descuelgan del proceso... Eh, no han manifestado una opinión contraria o no han modificado su eh, opinión con respecto al pacto educativo. Ahí se establecen eh, 43 medidas estratégicas y, y se plantea una dirección y, y, y un planteamiento bastante claro de, de cómo hay que afrontar la transformación del sistema educativo. Otra cosa es pues que ya estamos avanzando en el camino, eh, estamos dando pasos, se están conc concretando las cosas y que evidentemente la concreción, pues, eh, bueno, pues es, es ahí la, la, la cosa se complica ¿no? y puede haber divergencia de, de opiniones en muchas cuestiones que son claves. Claro. Por ejemplo, los modelos lingüísticos, si es una de esas concreciones. ¿Le sorprendió escuchar ayer a Vildarrach en estos micrófonos decir que no desaparecen los modelos lingüísticos? Hombre, eh, Vildarrach no miente cuando dice eso, en parte. Es decir, los modelos lingüísticos, yo, nosotros lo aclaramos ayer, siguen regulados en un decreto, que es de hace 40 años, eh, pero falta decir la segunda parte, que es que esa regulación, el decreto del 83 que regula los modelos lingüísticos, es, que es un decreto de la ley de la euskera, no tiene efectos prácticos en, en, la, en la materia que regula esta ley o en el marco que, que alumbra esta ley, ¿no? porque esta ley no hace ninguna referencia a los modelos lingüísticos. Por lo tanto, los modelos INAI, si una familia puede... Eh, elegir un modelo u otro, pero eh, eso no tiene ningún tipo de efecto práctico porque eh, todos los centros educativos eh, financiados con fondos públicos tienen que eh, desarrollar un proyecto lingüístico que les lleve a cumplir los objetivos que marca la ley. Y el planteamiento lingüístico, el planteamiento para el eh, eh, aprendizaje de lenguas que se hace en esta ley, no tiene nada que ver con, los, con el sistema de modelos lingüísticos. Por lo tanto, la, en la ley desaparecen los modelos lingüísticos, no hay ninguna referencia a los modelos lingüísticos y, y el planteamiento que se hace para el aprendizaje de lenguas no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos eh, conocido hasta ahora. ¿no? Por lo tanto desaparecen y se superan los modelos lingüísticos. ¿Que una familia puede escoger un módulo u otro? Sí, pero eso no tiene ningún tipo de efecto práctico en, en, en lo que plantea esta ley o en la función educativa. No tendría si este, este, esta ley se aprobara. ¿no? Claro, si una familia quiere que sus hijos eh, estudien en castellano, no tiene cabida, no, no puede hacerlo, según eh, esta ley. La, la cuestión es, ¿cuál es el derecho? El derecho es, eh, desde nuestro punto de vista, eh, a, ser, eh, a, a conocer las dos lenguas oficiales y una tercera lengua extranjera. Ese es, eh, o sea, la política lingüística en el sistema educativo se tiene que regir eh, sobre eso. El objetivo debe ser que los alumnos y alumnas que terminen la, la escuela obligatoria sean altamente competentes en euskara, castellano y una lengua extranjera. ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacer, o sea, el debate que hay que hacer, el debate sereno, el debate... Eh, interesante desde el punto de vista del país sería ¿cuál es la política lingüística que nos, que nos lleva a ese objetivo? Nosotros y nosotras queremos que las alumnas y eh, los alumnos que terminen la escuela obligatoria sepan euskara, sepan castellano y sepan inglés ¿no? como lengua extranjera. Bien, pues esa, ese es el objetivo. No hay, un, a día de hoy, no hay un alumno, una alumna que termine la escuela obligatoria que no sepa castellano, que no tenga competencias suficientes en castellano. Y hay miles Miles de alumnos y alumnas que terminan la escuela obligatoria sin competencias suficientes en euskera. Entonces, ¿qué es lo que queremos para este país? ¿Qué es lo que queremos para las futuras generaciones? ¿Que sepan más idiomas o que sepan menos idiomas? A nosotros y a nosotras no nos cabe en la cabeza ese planteamiento de conocer menos lenguas, de restar derechos, posibilidades, eh, capacidades, culturas... Es un planteamiento absolutamente regresivo en términos políticos y en términos culturales. ¿Y al PSE, en qué planteamiento le ven dentro de este debate? No se sabe, porque el PSE, o sea, desde el primer momento en este tema, eh, o, o no sabe lo que dice o no dice toda la verdad. Este, este, este, este debate se produjo en, en torno al, a, la, a, las, a si las tres lenguas eran vehiculares o no, en, en, el, en la última parte del proceso de la negociación del pacto educativo. Bien, ¿qué, ¿qué era ese debate? ¿A qué se refería el PSE? Eh, ¿Cuál era el sentido de la enmienda que pactó con el PNV, obligó al PNV a pactar esa enmienda? Eh, ¿Cuál es el sentido de esa enmienda? Es que no se sabe cuál es el debate. Ahora, ¿cuál es el debate? Si los modelos lingüísticos están o no. Bien, el debate es cómo hacemos para que los alumnos y las alum alumnas, las alumnas que terminan la escuela obligatoria, obligatoria, sean personas plurilingües altamente capacitadas en, dos, en las dos lenguas oficiales, que es precisamente lo que dice la ley. Es, es precisamente lo que dice el Estatuto de Guernica y la ley de Euskela de 82. ¿Y por qué dice que el PSE no dice toda la verdad? Pues porque yo creo que tiene otro tipo de intereses de por medio. Y el interés es tratar eh, de llevar este terreno y este debate a un planteamiento enfangado, político, eh, donde se reproducen esquemas del pasado. O sea, ese discurso de ayer, de Andueza, de que no va a permitir que, eh, que esto discurra por la, por la senda de la construcción Nacional, es el discurso clásico del nacionalismo español. Entonces, el PSE lo que tiene que decir es si con esto quiere hacer una bandera nacionalista española o lo que está mirando son eh, los intereses del país. Y si lo que queremos y si el interés general de este país es que los alumnos y las alumnas que terminen la escuela obligatoria sepan las dos lenguas oficiales, que es lo que dicta la ley, lo que dicta el estatuto de la nica y lo que dicta, el, el, lo que dicta la ley de Lusquera de 82, eh, ambas eh, leyes aprobadas por el PSE, pues habrá que decidir, habrá que discutir, habrá que analizar y habrá que pactar qué es lo que hay que hacer en el sistema educativo que nos lleva a alcanzar esos objetivos. Lo que sabemos después de 30 años de experiencia, después de tres décadas de, de, de experiencia, es que los modelos lingüísticos no nos llevan a cumplir esos objetivos. Entonces, hay tres opciones. La primera es, eh, se carga, eh, nos cargamos los consejos políticos, que, eh, en las que algunos no estuvieron, ¿eh? pero son, fueron los consejos políticos de época. Y se dice, no, mira, las instituciones públicas ya no tienen que garantizar el conocimiento práctico suficiente en, en las dos lenguas oficiales. La segunda opción es, no cumplimos la ley. Entonces, seguimos con los modelos lingüísticos sabiendo que eso no va a cumplir la ley. El pse ¿qué está planteando? No cumplir la ley. Ese es el planteamiento del pse no cumplir el Estatuto guérnica y no cumplir la ley de euskera. Y el tercer planteamiento es, si queremos cumplir esas leyes, evidentemente tenemos que dar un paso adelante. Han pasado 40 años y 30 años de, de, de, la, de la ley de la escuela pública vasca, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, eh, el proceso de escalonización está en el punto en el que está, estamos muy diagnosticados en ese sentido y lo que tenemos que pensar es cuáles son las políticas educativas y lingüísticas adecuadas que nos lleven a, a cumplir esos objetivos. Entonces, me parece que es un planteamiento absolutamente... Eh, de sentido común el que hacemos. Y es importante que cuantos más partidos estén en este acuerdo, en esta futura ley, mejor. Sí, sin duda. Sin duda, porque... Y entiende eh, que entonces todos tienen que ceder. Sí, pero hay que hacer un debate sobre contenidos. O sea, no es yo cedo aquí y, y, y en, en contraposición tú me cedes aquí y esto es un juego de, de, quién, o sea, de, de empate, de, de, de, de truque de cartas. No. O sea, lo que hay que hacer aquí es un debate de, de, de, de altura. Tanto en el, ¿Ustedes estarían dispuestos a acceder también desde H. Bildung? Nosotros hemos entrado en este debate sin líneas rojas. Hemos entrado con líneas verdes, pero queremos hacer un debate con contenidos y queremos hacer un debate de altura. Y aquí no se está haciendo un debate de altura, porque el debate no se hace en los medios de comunicación, de entrada. O sea, se hace eh, en, en foros... Eh, de muy diverso tipo, en, en, en, en, el foro, en, en foros parlamentarios, en, en el mundo académico, eh, eh, haciendo partícipe a la sociedad civil organizada en foros eh, eh, donde se plantean las cosas con rigor, etcétera, etcétera. Yo creo que hay actitudes y reacciones por parte, sobre todo en este caso, del PSE que lo que buscan es eh, reproducir esquemas del pasado. Y, y ahí, ahí no vamos a estar. ¿Y por parte del Carrequín Podemos entiende su, su salida ayer o su no presentación ayer en esa reunión en el Parlamento? Yo creo que eh, determinados argumentos que han puesto encima de la mesa, no sé, eh, a ver, hay que analizar el, el, el proyecto de ley con más detalle, no pero uno de los argumentos que se plantea es que esta ley va en contra de la escuela pública desde el primer borrador que se hizo público en septiembre a este que ha aprobado el gobierno ahora, bueno, hay cambios sustanciales en ese sentido. ¿eh? Eh, por una parte, eh, en, en lo que se refiere a la inclusión, al, al, a, a combatir la segregación escolar, se han incluido medidas fundamentales en cuanto a garantizar la gratuidad real. Hay concreciones eh, importantes, ¿no? mecanismos concretos para garantizar la gratuidad real. Eh, se incorpora eh, el, el mandato de, de hacer un plan estratégico para la escuela pública, que es uno de los compromisos del pacto educativo. Eh, se incorpora eh, un órgano, eh, el Consejo para la Escuela Pública, que es digamos, eh, el consejo que tiene que velar por los intereses de la escuela pública dentro del sistema. Eh, bueno pues Lo que hay que ver es qué compromisos del pacto educativo eh, no están en, esta, en este proyecto de ley. Y si no están, ¿por qué no están? Y si están, si están lo suficientemente eh, claros. Pero eh, vamos a hacer ese, ese debate. Y ya tenemos tiempo para hacer ese debate. ¿no? La pregunta es, ¿qué necesita la escuela pública? O sea, eh, eso es lo que hay que poner un poco. Y, y si y se considera que aquello que entendemos que necesita la escuela pública no está en la ley, pues bueno, pues eh, hablemos de ello. ¿no? Nosotros creemos que la escuela pública necesita tres cuestiones. La primera un salto en calidad, y para eso hay que abordar una transformación pedagógica y hay que establecer las condiciones y los recursos necesarios para ello. Segundo, necesita eh, un plan estratégico contra la escolar. Eh, y tercero, necesita una inversión en infraestructuras y equipamientos. ¿no? Bien, eso es, Nosotros, eh, la valoración que vayamos a hacer eh, sobre esta ley y sobre los pasos que está dando este gobierno, en materia educativa, desde el punto de vista de, de, de los intereses de la escuela pública, los analizamos en base a esto que creemos que necesita la escuela pública. Uh -huh. ¿no? Pues yo, esto es lo que he hecho falta eh, un poco. ¿no? O sea, eh, estamos en, en la política de grandes titulares, de, de, de, del trazo grueso, y lo que necesita el debate en estos momentos es el pincel fino. ¿no? Eh, ¿Cree que es reconducible la situación ahora en el trámite parlamentario, la, la crisis que se está viviendo? Pues no lo sé, ¿no? ya iremos viendo. Es verdad que atravesamos eh, o vamos a atravesar tres campañas electorales. Entonces esta, este debate del, eh, de la ley educativa va a estar muy condicionada por ello. ¿no? Entonces dependerá un poco de cuál, cuál es la actitud o el talante de los partidos políticos en este debate. Eh, ¿Hay que empezar a pensar en el escenario de que no se apruebe esta ley, esta legislatura? Nosotros eh, no queremos ni siquiera contemplar ese escenario. Porque lo hemos dicho desde el principio, esta ley es fundamental. No solo esta ley, sino eh, la transformación del sistema educativo eh, que, digamos, se, eh, se dibuja en el pacto educativo. Entonces, esta ley es un instrumento, hace falta muchas más cosas, ¿no? pero no es una opción quedarnos donde estamos. Y por lo tanto, eh, con las condiciones que haya y con campañas electorales de por medio tenemos que hacer todo lo posible para que esto llegue a buen término. Bien, ¿cómo se hace eso? Hacen, haciendo un debate de altura y con rigor. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros y nosotras, ¿no? uh -huh. A partir de ahí ya no, pues no podemos dar más certidumbres. Eh, un par de cuestiones más sobre otros asuntos de la actualidad. Eh, Guernica. ¿El gobierno español debe pedir perdón por el bombardeo de Guernica? Mira, yo... Eh, soy de Ochandio. Eh, Ochandio fue el primer municipio eh, bombardeado por las tropas franquistas en 1936, el 10, 18 de julio de 1936, y fue el primer bombardeo civil eh, contra la población civil a nivel europeo. Más de 60 víctimas, entre ellas, entre ellas mi bisabuelo y dos eh, hermanos de mi abuela. Eh, en los años 80, no recuerdo qué año en concreto, eh, uno de los pilotos que bombardeó, se identificó a ese piloto, eh, Ángel Salas Larrazábal, natural de Orduña, fue condecorado por Juan Carlos I eh, con un gobierno de Felipe González. Eh, la, la inmensa mayoría de las víctimas de aquel, aquel bombardeo ya no están entre nosotros y nosotras. Eh, no han recibido ni reparación, ni reconocimiento, ni reparación por parte del gobierno español. Entonces lo que yo creo, nosotros creemos que lo que tiene que hacer el Estado español no es tanto pedir perdón, que puede ser un gesto eh, bueno, pues, eh, oportuno, sino eh, reconocer y sobre todo reparar a las víctimas. A día de hoy hay miles de víctimas enterradas en cunetas en Navarra, por ejemplo. Y el, la, por lo menos la reparación o el, el, el trabajo que se hace, se hace eh, por medio del trabajo de, de, de organizaciones de la sociedad civil, como la Fadi, por ejemplo. ¿no? O sea, no hay un impulso por parte del Estado español por reconocer y reparar eh, a las víctimas de, de aquellos ataques fascistas. ¿no? Eh, por ejemplo, un gesto muy eh, significativo políticamente podría ser, que Guernica, el Guernica volviera a Guernica. Y eso es algo, por ejemplo, que está en manos de, del, del Estado, no sé si de, de este gobierno, pero sí del Estado español, por ejemplo. ¿no? Más allá de, de este tipo de, de, de gestos que pueden ser más o menos eh, oportunos. Uh -huh. eh, precisamente hablando de memoria, sobre la web de Aranzadi y de los ayuntamientos, eh, que ya se han retirado, en las que se equiparaban a, a víctimas con, con victimarios, eh, asume que quizás se hizo algo mal, que se podía hacer mejor. Yo acabo de leer esta, esta esta mañana el artículo publicado por yo, Miren la, la Catedrático de Hecho Penal, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que escribe en ese artículo. Me parece que aquí, aquí ha habido un interés electoral, aquí también hay un interés electoral, claramente electoral, por eh, instrumentalizar un tema muy sensible y muy estratégico, que es la construcción de la convivencia, eh, en Aras, a, a buscar una rentabilidad electoral cortoplacista. Y me parece obsceno. Eh, yo creo que a ningún partido político le cabe la menor duda de que H. Bildu ha trabajado en los ayuntamientos con la mejor de las intenciones y con la mejor de las disposiciones. Tra tratando de, de, de conseguir los mayores consensos políticos posible, posibles, eso, esos consensos políticos se han dado a nivel local y rigiéndose por los eh, criterios científicos que ha marcado Alanzadi. Entonces, más allá de eso, si había cuestiones que se debían de corregir, había mecanismos y, y, y condiciones para hacerlo a nivel municipal sin llevar este tema a la arena pública mediática como se ha hecho. Lo cual es absolutamente obsceno e irresponsable. Uh -huh. eh, hoy H. Bildu va a votar a favor de la ley de vivienda en el Congreso. ¿Cómo le explicaría al PNV que la ley de vivienda no invade eh, competencias autonómicas, competencias vascas? Bueno, yo creo que es bueno hacer un histórico en este tema, ¿no? para saber un poco eh, dónde está cada cual y, y la, los posicionamientos que se, que se hacen, a qué obedecen realmente. ¿no? Eh, 2015 se aprueba la ley de vivienda vasca, eh, con el voto contrario del BNV. Es muy significativo, que explica muchas de las cosas que después han pasado. Segundo hito, eh, EH Bildu lleva iniciativas legislativas al Parlamento para regular los precios del alquiler. ¿Por qué? Porque entendíamos que somos una comunidad autónoma con derecho civil propio y que era posible introducir la regulación de los precios del alquiler eh, en nuestro derecho civil y que teníamos margen en nuestro autogobierno para actuar eh, ante la carestía de los precios del alquiler. El PNV cierra esa puerta. Tercer rito. hace dos años eh, en la negociación presupuestaria eh, con el PNV se llega... A, a un acuerdo y el compromiso es, por parte del gobierno, que eh, se, se hará una intervención de los precios de alquiler una vez haya seguridad eh, jurídica suficiente eh, que la tiene que dar un, eh, una ley eh, estatal española de vivienda. Eh, cuarto hito. Eh, se anuncia el acuerdo de la ley estatal de vivienda y el PNV arguye eh, invasión competencial. Juanjo Álvarez en estos mismos micrófonos ha dicho que no existe tal eh, invasión competencial. Está fuera de toda duda. Y quinto eh, hito que es absolutamente sorprendente. El PNV pretende hacer una enmienda a esta ley que eh, regule eh, los pisos turísticos. Cuando se sabe que eso sí es una competencia eh, nuestra, o sea, es competencia autonómica y local la regulación de los precios eh, turísticos. Por lo tanto, esa enmienda del PNV, si se aceptara, que no se ha aceptado, ya ha dicho el PSOE, el PSOE que lo descarta, sí supondría una invasión competencial. Entonces, esto... ¿A eh, qué atribuye entonces la postura del PNV? Pues que no quiere regular los precios de alquiler de la vivienda. Y punto. ¿Por mm. qué? Pues por, por, porque tendrá otros intereses. Y en este caso hace prevalecer los intereses rentistas frente al derecho eh, subjetivo de la vivienda. Un derecho que está reconocido así en aquella ley de vivienda vasca que el PNV votó en contra. ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que decir. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? Es, yo creo que en, en campaña electoral, porque ya estamos en campaña electoral, los ciudadanos y las ciudadanas se merecen saber qué es lo que va a hacer cada cual en cuanto a política de vivienda. La pregunta es, ¿vamos a eh, regular los precios del alquiler? Sí o no. Ya tenemos instrumentos eh, jurídicos y, y seguridad jurídica suficiente para hacerlo. Tenemos nuestra ley, lo vamos a hacer, si no, EH Bildu lo va a hacer. Una última cuestión, señor Chandiano. El pasado mes de marzo presentaron en el Palacio Euskalduna de Bilbao las bases para una política industrial emprendedora, apuestan por una nueva política industrial. Eh, ¿Qué respuesta ha obtenido de las empresas vascas a esta propuesta? Bueno, eh, nosotros tenemos una interlocución muy amplia con diversos sectores económicos, también con empresarios y sectores empresariales y yo creo que hay una afinidad en cuanto al diagnóstico, en cuanto a, a las características de ese modelo de empresa que planteamos y, y en cuanto a lo que tendría que ser una política industrial emprendedora en nuestro país. ¿no? Yo creo que hay una preocupación evidente de que estamos perdiendo peso industrial, estamos perdiendo tejido industrial y estamos perdiendo arraigo industrial. Y esto requiere de una reflexión muy importante. ¿no? Es otro de los grandes debates de, de país. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, vamos a ver si somos capaces de... Eh, de llevar este tema también a distintos foros y ver si, si se pueden articular estrategias de país en este sentido. ¿no? Uh -huh. eh, ¿A foros como los empresarios, a Confevasco, a las patronales vascas, ¿han llevado, ¿se lo han llevado o tienen previsto hacerlo? Sí, sí, sí. Eh, hemos tenido contacto y relación con, también con patronales. ¿no? Y hay reflexiones por parte de algunos, algunos patronales eh, que, que en parte pueden ser coincidentes ¿no? con algunos de los elementos de análisis y con algunas de las propuestas que hacemos. ¿no? Evidentemente hay discrepancias ¿no? en, en muchos otros aspectos. En cuanto a CONFEBASC, eh, nosotros lo apuntamos, ¿no? o sea, nos parece que... Eh, que Confebasque, eh, está ha jugado en el pasado reciente y está jugando un papel que nos preocupa, ¿no? porque trata de marcar política económica, trata de marcar política industrial y, y además lo está haciendo en, un, en una dirección que a nosotros nos parece absolutamente equivocada. ¿no? Eh, la, el planteamiento que se hace en el informe sedaria que entendemos que puede en la órbita de CONFEBASC es un planteamiento absolutamente neoliberal que ya no está ni tan siquiera en el, en el mainstream del establishment europeo. O sea, hoy en día nadie defiende ese tipo de políticas. O sea, estamos asistiendo a, a un retorno a la política industrial. O sea, se, están planteando, se está planteando la necesidad de políticas públicas proactivas y de que el sector público tiene que marcar la dirección de la economía y tiene que ser capaz de escoger sectores con propósito y, y, y tiene que jugar un rol emprendedor, ¿no? Y, y con FEBASC, pues, eh, pues eh, en este informe, o no sé si con FEBASC, pero en, en concreto el informe SEDARIAC, eh, hace un planteamiento absolutamente, eh, o diametralmente opuesto, un planteamiento que es absolutamente neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, eh, más allá de las patronales, de lo que decimos es que hay una realidad empresarial que no se siente reflejada en esas ideas, en esos planteamientos y yo, nosotros uh -huh. creemos que sería muy interesante que esa realidad empresarial pues tuviera un, un, una proyección social también, ¿no? También los sindicatos marcan. Eh, a por cierto, muchas veces está siendo crítica con H. -Bildu. No sé si también eh, sienten ese aliento. Bueno, pero nosotros respetamos el, la, la crítica, ¿no? Eh, bueno, pues él a, sí están marcando posiciones con las que no estamos de acuerdo en muchas cuestiones, pero bueno, es absolutamente legítima de plantear sus propuestas y, y nosotros las planteamos las nuestras, las defendemos y en, en ocasiones debatimos eh, en, en foros privados, también a nivel público, pero bueno, cada cual tiene que bueno, pues eh, marcar sus posiciones y argumentar la, la, la, las políticas que plantea y, y, y bueno, con total naturalidad. Pues Pello Chandiano, responsable del programa de Euskal Herria Bildu, gracias por haber estado con nosotros aquí en Boulevard en Radio sí, sí. y es que ricasco.